Hola, esto es Aprendiendo con Marga y hoy vamos a hablar sobre qué son los contenedores de software, para qué sirven y cómo se usan. Empecemos por lo más básico. Los contenedores son una forma de distribuir y ejecutar aplicaciones. Se llaman contenedores porque la aplicación está totalmente contenida en su interior. Tradicionalmente, cuando instalamos una aplicación de software en nuestra computadora, el paquete que descargamos incluye la aplicación en sí, pero no todas las bibliotecas o servicios que la aplicación utiliza. Estas bibliotecas y servicios, que llamamos dependencias, se instalan y configuran separadamente. Es todo bastante automático y puede que ni nos demos cuenta de qué está sucediendo, pero, al ser cosas separadas, en otra computadora las versiones y parámetros de configuración de estas dependencias podrían ser diferentes. ¿Y cuál es el problema? Imaginemos que yo estoy desarrollando un programa en mi computadora. Yo tengo instaladas las bibliotecas que mi programa usa y configurados los servicios con los que se comunica. Bien, ahora te paso la aplicación que desarrollé para que vos la pruebes. Y resulta que en tu computadora no funciona. A mí me anda. Vamos a tener que ver qué diferencias hay entre tu computadora y la mía, porque a mí me anda y a vos no. Puede que pasemos un buen rato hasta que encontremos la diferencia. Los contenedores solucionan este problema incluyendo todo lo necesario para ejecutar la aplicación en un único archivo, llamado imagen. Esta imagen contiene no solo la aplicación en sí, sino todas las dependencias con sus configuraciones. La desventaja es que estas imágenes pueden ocupar bastante más lugar, en particular si se trata de una aplicación con muchas dependencias. Llevará más tiempo descargarla y ocupará más espacio en disco. Es por esto que los contenedores se utilizan principalmente para aplicaciones que corren en servidores, donde es muy importante que lo que funciona en la computadora de quien desarrolla la aplicación funcione también en el servidor. Esto no quiere decir que no se pueda usar con aplicaciones de escritorio. Se puede y se hace, pero por ahora sigue siendo lo más común usarlos en servidores. Bien, eso en cuanto a la distribución, hablemos ahora sobre la ejecución. Correr una aplicación que está dentro de un contenedor es muy parecido a correr cualquier otra aplicación. La principal diferencia es que el sistema operativo puede limitar el acceso del contenedor a los demás procesos en ejecución y a los recursos del sistema, como el uso del procesador o la memoria. Cuando no usamos contenedores, las aplicaciones que ejecutamos en nuestra computadora pueden listar e interactuar con todos los procesos que están corriendo en el mismo sistema. Además, ya sea a propósito o por error, una aplicación que no está contenida puede llegar a utilizar todo el tiempo del procesador, al punto de que nuestra computadora puede llegar a volverse inusable. En cambio, cuando usamos contenedores para ejecutar nuestras aplicaciones, estarán relativamente aisladas de las demás aplicaciones del sistema. Podemos definir a qué recursos tendrán acceso, por ejemplo, a qué directorios del sistema de archivos o a qué dispositivos del sistema podrán acceder e incluso establecer límites con respecto a cuánto tiempo del procesador o cuánta memoria podrán usar. En definitiva, utilizar contenedores para ejecutar las aplicaciones nos da mayor control con respecto a los recursos usados por esas aplicaciones. Las aplicaciones están más aisladas entre sí que si las ejecutáramos directamente, pero menos aisladas que si usáramos máquinas virtuales. Y con esto llegamos a un punto que suele generar bastantes dudas. ¿Cuál es la diferencia entre máquinas virtuales y contenedores? Cuando usamos contenedores, hay un único kernel que se encarga de ejecutar las aplicaciones, aislándolas entre sí y gestionando el acceso a los recursos de un único sistema operativo. Cuando usamos máquinas virtuales, cada máquina virtual es una simulación completa de una computadora, con dispositivos que también son virtuales, como la placa de red o el disco rígido. Además, esta computadora simulada ejecuta su propio sistema operativo con su propio kernel. Si quisiéramos, podríamos ejecutar cada una de las aplicaciones de nuestro sistema en una máquina virtual separada. Incluso podríamos correr un sistema operativo diferente en cada una. Una ventaja es que en este caso las aplicaciones están mucho mejor aisladas entre sí. Tenemos mayor seguridad de que no podrán tener acceso a la información manejada por otras aplicaciones, aunque no absoluta seguridad. La seguridad absoluta no existe, pero ¡Eso es tema para otro video! Y entonces, ¿cuándo usamos contenedores? Como la ejecución de contenedores es llevada a cabo directamente por el sistema operativo, usar contenedores requiere muchos menos recursos, es más liviano. Y si bien las garantías de aislamiento son menores, en muchos casos son suficientes. Hasta acá venimos hablando de contenedores en general, sin hablar de ninguna tecnología en particular. Existen varios sistemas distintos de contenedores, de los cuales Docker es el más conocido. Muchas veces, cuando hablamos de contenedores en general, en realidad nos estamos refiriendo a los contenedores de Docker, pero la mayoría de los conceptos son los mismos más allá de la tecnología específica. Otra cosa a tener en cuenta es que hay muchas tecnologías adicionales relacionadas con contenedores. Entre estas se destaca Kubernetes, que es un sistema para coordinar u orquestar la ejecución de contenedores. Es un proyecto enorme que se merece su propio video. Y como tantos otros temas en tecnología, hay muchísimo más que podríamos hablar sobre contenedores. Y esto fue solo una repasada hiperveloz sobre lo que son y para qué sirven. Si te quedaron dudas o hay cosas de las que quieras que te cuente un poco más, déjamelo en un comentario.